Bueno, vamos con, con, a seguir con el contenido del programa. Y, Neto Flow, esto te va a gustar a ti. Mi amigo José Peguero, a cual me solidarizo con él, es un hombre honesto, una persona que yo respeto. José Peguero es una persona que yo admiro. ¿Por qué yo admiro mucho a José Peguero? Porque José Peguero creó un monstruo comunicacional, o sea, un, un, un pilar comunicacional de, la, de, de, de, de las redes sociales, que es en segundo punto Segundos.2, eh, él solo, sin la ayuda de nadie, no ha tenido eh, él ha tenido toda eh, la fuerza comunicacional y de las redes sociales solo ha sabido saber su contenido hay personas, eh, José Peguero es, de los, es del ejemplo que yo le digo a la gente usted no tiene que esperar ni que nadie lo tome en cuenta ah no, porque los medios de comunicación nadie contrata a nadie, no, no, no no. usted tiene que trabajar usted por su propia cuenta y José Peguero es uno de ellos que Hemos compartido en muchos, en, muchos, en muchos eventos Junto con él Es una persona muy, muy, muy afable Muy respetuosa y muy honesta José Peguero había anunciado en su portal Que Franklin Mirabal Y Dan Diana Bell Se habían separado Que había un rumor de que ellos se habían separado José Peguero parece ser que llamó a Franklin Y le preguntó Franklin, ¿es cierto tal cosa? Franklin se dijo como que, que no es cierto. Entonces, ¿qué pasa? José Peguero tenía la prueba de que sí, que el proceso de divorcio, de desaparición de ellos dos, estaba ahí. Que, que lo que él llamó solamente para ver la versión de él, no es para confirmar la noticia de que sí, si sí o sí si no. Ya porque ya la tenía. Él es lo que estaba buscando la versión de él para ver cómo él Cuando José publica eso, yo estoy en el programa aquí ayer y me mandan un mensaje una imagen de que José Peguero tuvo un accidente, que Franklin Mirabal dice que José Peguero tuvo un accidente. Yo me sorprendí y llamo a Kenny saliendo aquí del, aquí del programa. Y le escribo a Kenny y digo yo, Kenny, ¿y José? ¿Es verdad que sufrió un accidente? Porque veo que José no me responde. Kenny me dice que no. Cuando veo el Instagram de, de José Peguero, José desmiente que ha sufrido un accidente. Que eso fue Franklin Mirabal. Luego que Franklin Mirabal ve que José desmiente un accidente, comenzó a decirle a, a José, hablador, mentiroso, chantajista presentó recibos que, ten, que tengo, tengo pruebas y tengo gente que me confirman que eso era relaciones públicas que llegó a hacerle o de publicidad que le llegó a hacer José Peguero que ese es su trabajo, pero no es para ningún chantaje, entonces él presentó un recibo que ya le había pagado a José Peguero y puso chantaje como que José lo estaba chantajeando sí, con que, la noticia que el primer loco no, que el primer loco no es loco porque una gente como tú Vas a publicar eh, que, puede, que no, no están de acuerdo contigo. Y ponen una noticia que Neto Flot sufre un accidente. ¿A quién vas a llamar? A Maygara. Claro. Maygara, y es cierto que Neto Flot, una mujer que se te, tal vez no te está viendo en el momento, se va a poner mala. Entonces, eso que hizo Franklin, mira, es una falta de respeto. Y para el colmo de mencionar que José Peguero es un mentiroso y que lo, man, que lo extorsionó. Pues, ¿qué hizo José Pegaro en la noche? Sacó un video explicando la situación y presentó una conversación con Diana, con Diana Bell. Diana Bell confirma de que Franklin Mirabal y ella no están juntos y que ella no quiere ver a Franklin en, ni en pintura. En pintura es cuando te pintan, ¿no? Uh -huh. okay. Ni siquiera dibujado. Entonces, Franklin... Lo vi que dijo dos o tres cosas contra José. Alguien me jaló ayer en Instagram. Génesis, no pongas eso. Hubiera un, un amigo mío, no voy a decir el nombre, me dijo, no, pues no pongas eso porque ese eh, Franklin, eh, como que José calumnió. Y yo que conozco a José, yo sé que José no va a hablar una cosa por decir. Un tipo que se cuida mucho a nivel nacional. Entonces ¿qué? yo le dije al amigo mío, mira viejo, averigua bien. Y después hoy en la mañana me dijo, sí viejo, tú tenías razón. Franklin lo no que está loco. Pues, adivina qué. Hoy publica Franklin Mirabal que tiene COVID. <risa> ¡Qué coincidencia! Ah, Dice Franklin Mirabal en su cuenta de Twitter. Dios, tiéndeme tu mano. Anuncio al país que me he contagiado con el COVID-19. Los síntomas son terribles. Durante años, 33 años de emocionando a mi país con mi bello estilo... Tengo defectos, pero también virtudes. Ponme en tus oraciones. Ay, ay, está loco. Eso Yo es loco. no puedo decir que es mentira de Franklin, pero es mucha coincidencia. Está como alocado el muchachito. ¿eh? ¿Eh? que por cierto, la esposa de Diana, de Franklin, la que era la esposa de Diana, salió a hablar porque la gente está diciéndole que ella es chapeadora y ella se está comiendo. creo que una falta de respeto también a una dama. es de PLD, de... Franklin. Franklin es de, Franklin. Uh -huh. Franklin, de, de todo. No, pues para despedirlo, eh, mañana <risa> Para decirle adiós Pero señor Franklin Mirabal Yo le voy a decir algo Si usted entiende Que usted quiere buscar la forma De que las personas O los medios de comunicación No toquen la tecla de su familia Usted lo que tiene que hacer es No hablar de su familia públicamente Porque la boda de usted Fue la boda más comentada en este país Y la más hablada de este país es lógico que la gente en las redes sociales o los medios de comunicación, si pasa algo con su pareja, la gente va a comenzar neto a investigar qué pasó. Bueno, Y más que ellos no me han subido fotos y a usted como le gusta mucho el sonido, pero ahora que parece ser que usted y su pareja, porque eso de divorcio le puede pasar a cualquiera? Cualquier persona puede pasar por un proceso de, de, de separación. Eso es difícil, se entiende, para todo el mundo es difícil al, al inicio. Luego después usted se da cuenta que eso pasó en la vida y es un capítulo. Wow. ¡Punto! Sí, es verdad. Entonces Franklin le gusta el sonido, hizo la boda más, con, más, con más bulla del país y ahora que pasó la separación no quiere que la gente lo sepa. ¡Wow! <risa> Chico, ¡wow! Eh. <risa> <risa> está difícil, está difícil la situación de Franklin Mirabal porque son gente muy sonidita. Tiene que haber sonido a esto también, Frank. Yo pienso que si él se había tirado adelante <risa> y dice que terminó, de parece que, manera, parece, sea, según dice ella, que él, él no lo acepta. Bueno, carne fresca. ¿eh? <risa> que a él le gustan crúas. <risa> a Frank y a él le gustan crúas, puede ser el problema. Eso sí. Entonces, ese, es un vegetal, ese sí, le gusta eh, Ese ese esa muchacha tiene que estar lleno. Lleno, ¿no? <risa> Donald Trump le escribió a ella hoy. Lleno, lleno, lleno. Y si ese lleno. va a jorcar, si esa muchacha a los dos meses busca otra gente. Ay, Va a sufrir, ay, eh. Ni mi Blas celoso lo va a llevar a <risa> No, hay hombres que... Miren, hay hombres que, que no aceptan, que no, no aceptan. Que, pues, más que pase, miren, no, no aceptan la eso. La voz de la experiencia. Mua. Yo. Neto Flow. Hay situaciones que tú piensas que no va a pasar nunca, porque tú estás muy seguro. Cuando vienen... ¡ran! <risa> Yo que quiero morir, miren. La, video, La cena y día entero, medio guineo y medio salame. <risa> yo no quiero nada. Yo no tengo morí de morirme. Y flaquito, Neto. Y flaco con el cacaza como un bolón. No, no. Entonces, Franklin, mira, va a difícil. Sabemos pero, que... Pero, eh, donde quiera que él vaya, porque uno, es, Es que el lío que es la lado publica. El problema, el problema es que es muy sonidita. Le gusta... Ahora, ve, como... Ah, cuando, cuando, yo, cuando lo vean, a ver sí. Ah, sin serlo, porque... No él es no yo, yo, yo, yo ni etiqueto a la esposa mía. Cuando yo tengo una foto, la subo y ya. Porque, una, yo manejo un público, que hay gente que me odia y que me quieren. Y trabajar para medios de comunicación tiene riesgos y si usted pone mucho a Mira, su familia prepárense. antes yo subía muchas fotos con mi esposa entonces yo vi que eso no daba resultado es mejor ser feliz callado uh -huh. tranquilo has sí. una foto mía en, en, en Facebook no. en Instagram no mi esposo y yo somos feliz tranquilo callado yo tranquilo. que nadie tiene es porque la felicidad somos y yo yeah. nadie tiene que saber cuando peleo nada nada un día especial no sube una foto nada más porque usar que uno para estar y más? la realidad también que hay gente que quieren y odian a uno. No, yo la subo, <risa> o sea que a veces me jalan. ¿Tú uh, sabes qué? Te, te jalan el pelo. Pero eh, yo, por ejemplo, subo mucho, a veces subo mucho a la bebé, pero a veces la vida privada hay que mantenerle. Yo nunca, ya, yo antes tenía ese pensamiento de que entendía como que las redes sociales eran la forma de uno empezar el amor. Yo como que aprendí, ahora, sí, ahora que ya yo. tengo ya... Bueno, eh, no te queremos aquí, por favor, si <ríe> tú quieres verte, porque a, tres, ayer... Tene tenemos tres años, ya que tengo con mi esposa tres años de casado aquí. Entendí que las redes sociales, para mí ya las redes sociales son un negocio. Un negocio, yo lo veo como un negocio, ahí que yo trabajo, ahí que yo me desarrollo y punto. Ya. Eso, sí. así que yo veo las redes sociales. No hay maná. ¿Por qué? Porque lamentablemente, mira cómo Franklin expuso demasiado a su pareja. Y mira cómo él le están dando carretas, lo están relajando, están de todo, por esa misma razón. Por eso hasta de pato, ustedes darle un regalo a su esposa, no lo haga. ¿Sabes por qué? Porque Hola, miren ahora, pues, es, es muy posible que esa muchacha seguro, seguro, estaba enamorada de, de Franklin. Y es verdad, y uno lo puede creer. Nadie sí. puede dudar de ella. Pero porque hizo una publicación con divertido con Hochi, un carro, un Mercedes que le entregó, están haciendo meme hoy de eso. ¡Ay, mira después que le dio un reveren? Dice, acusándole a ella de chapeadora. Algo que es falso. Bueno. Se, y eso pasa, Neto Flow, por la razón que te estoy diciendo. Le gusta mucho el payoleo. Le gusta mucho el payoleo. Y a él le gusta mucho la vaina. Entonces, no te quille con los periodistas cuando publican lo, lo, lo, la, lo, que, lo difícil de la relación. Lo difícil de la relación. Eh, vamos a una pausa y cuando retornemos tenemos más de los osobrosos.